¿Qué pasa, compitruenos? Compitruenas, bienvenidos a Pokémon Let's Go Shiny Loque Bienvenidos a este pedazo de serie al capítulo número 11 Y hoy, chicos, toca día de capturas, por fin, madre mía Ayer capturamos un Nidorina, que no estaba nada mal Pero hoy, hoy se me ocurre, se me ocurre que podríamos capturar un Shiny, ¿vale? No sé, ayer un no Shiny, hoy un Shiny, ¿qué os parece, chicos? Pingan ¿Pinganillo? ¿Me confirman? ¿Me confirman? Pues, ojalá, <risa> ojalá Vamos a ello, chicos, vamos a cruzar este túnel lo más rápido posible Porque hoy es ruta nueva, hoy es... Ciudad Nueva, y si podemos... A ver, ¿esto qué es? Espérate, espérate Repelente, ¿vale? Una puta mierda porque quiero capturar No quiero no quiero un repelente eh, Y si podemos entrar al barco, al, al, al SS Anne Porque hay que hacerlo antes del gimnasio Obviamente, no, no, no podemos hacer gimnasio hoy Porque ya sí que me peta el corazón, ¿vale? Necesito capítulos tranqui tranquilitos Tranquilitos y relajados, ¿vale? Colonia, vale Bien, una colonia me vale verga Pero bueno, te lo compro, te lo compro Salimos de aquí Salimos de aquí y tenemos, espérate, ¿tú que me dices? Hola ¿Cómo está tan oscuro? La gente suele perder cosas en la vía subterránea <risa> wow ¿Y qué? ¿Te has forrado? Que yo no he cogido ni, ni un puto euro Vale es, primer... es ruta nueva, ¿no? Espérate, espérate No vaya a ser que sea la misma ruta de arriba, que creo que no A ver, mapa, usamos Ruta 6, vale, sí Ruta nueva, chicos Un shiny, ¿no? ¿No? ¿No? Un shiny, un shiny, vamos a ello Primer Pokémon de ruta, de la ruta número 6 es. ¡Vamos, Shiny! ¡No! ¡Oh! ¡Cloyster! ¡Cloyster Shiny! ¡Uh! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Un Shiny, joder! Vale, a ver. Apuntamos. No tenemos muchas Pokéballs, ¿eh? Ahora, ahí está. Me está vacilando este Cloyster. ¡No me vaciles, Cloyster! ¡Ay, genialítico! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Due, tres, cuatro! ¡Claro que sí, capturado! Vale, Cloyster, Cloyster Me gusta Cloyster El Pokémon Conchita, ahí está, 200 puntos de experiencia Y Tommy sube de nivel, perfecto Tommy, campeón, perfecto, con Pitrueno, Nivel 21, el top Quiere aprender vuelo Quiere aprender vuelo hmm... No sé eh. Vuelo, no te creas que me hace mucha gracia Vuelo ¿eh? en el primer turno, toca en el segundo a ver, es un ataque fuerte Pantalla de humo, tío Es que pantalla de humo Puede ser clave, eh, parece que no Nah, voy a pasar, tío Voy a pasar, es que me gusta Me gusta lo que tiene, es que vuelo, tío, vuelo Vuelo, de verdad, vuelo A ver, Cloister, Cloister, ¿qué tipo eres? Cloister, Sorpréndeme. ¿Otro psíquico? ¿Otro puto psíquico? Pero esto es un vacile roca psíquico y bueno, bueno, vale, vamos a ver qué ataques tienes, compañero. Vamos a ver. Con pi, pi, pi, pi, pi, pi, trueno cluster. Nivel 11. Nivel 11, muy bajo de nivel. Muy bajo, a ver. Roca psíquico. Rayo. Hoja afilada. Golpe destructor. Bajo en ataque especial. Potencial ataque. O sea, rayo, tío. Tiene puto rayo. Y hoja afilada. Hoja afilada guay, ¿sabes? Pero rayo. Golpe guay. Golpe muy guay Destructor Puta basura Rayo, tío Buah Bueno, gran Pokémon Gran Pokémon Lo que pasa es que hasta que no suba Nueve niveles, tío Es que nos jode el equipo entero, eh Bueno, vamos a quitar a Rambo y a Steve Para irle peleando a A Cloyster, por supuesto Por cierto, no le puedo poner mote Porque no, no he publicado todavía el anterior Entonces no sé las respuestas Pero en el layout Sí que tendréis el mote, ¿vale? Así que no os preocupéis Rambo fuera. Y vamos a. a luchar un poco para aquí. ¡Oh! ¡Squirtle! ¡Squirtle, compañeros! ¡Dodrio! Bueno, Dodrio no está mal, pero Squirtle, tío. ¡Squirtle es la clave, hermanos! ¡Squirtle era la fucking clave! Bueno, no, no le voy a las cosas al Cloyster, ¿vale? Cloyster me gusta, además. El tipo no está mal, roca psíquico. El lucha no me hace mucho. El agua sí, el siniestro sí. Bueno, no sé, tampoco es una combinación buenísima, pero es una combinación... Medianamente decente, ¿vale? Medianamente decente. A ver, psicic, compañero. Nivel 18... Mega otar. Vamos a ver, patada giro, cuidado, cuidado. Vale, retrocede, tío. Retrocede, vaya suerte la mía. A ver, patada giro, vamos con Tommy. Vamos con Albitio. Voy a hacer terremoto. Es que paso de perder el tiempo, ¿eh? Veo que... To es que Tommy es bueno. Pero Tommy... Es como... ¿Sabes? Infinito. Estar aquí infinitamente. Y no, y no quiero estar ahí que si... Demolición, que si... Da espora. Espérate, que claro. Hablamos de... Hablamos de... Y aquí está la espora. Vamos a ver. Sigin, compañero. compitrueno, Amigo mío. Imagen. Bueno, es que imagen imagen, ¿sabes? No estoy quemado, no estoy paralizado, no estoy nada, escaldar uff, no me puede quemar, pero cuidado, ¿eh? Vale, me quita poco me quita poco, vamos con terremoto tío, ¿qué cojones? terremoto, ah, terremoto a muerte terremoto a muerte, escaldar me está quitando bastante vida la tontería del Siking. me está reventando y no quiero que me reviente terremoto, vamos, se ha despertado terremoto, mátalo, vamos más de la mitad, más de la mitad, más de la mitad bien otro más y a tomar por culo, escaldar, no me quemes No me quemes, no me quemes No me, no me quemes perfecto Terremoto y a tomar por, por, por A tomar por el saco, vamos Vale, pues ¿Eh? ¡Eh! Es por El combate interminable Voy a cambiar, obviamente Obviamente, vamos con Tommy le hacemos, yo que sé, lengüetazo y ya está Yo creo que debería, además va a hacer escaldar Que es poco eficaz contra Tommy Así que, uh, easy peasy Lemon squishy, hermanos Escaldar, no me quita nada, no me quemes No me quemes No me quemes, perfecto ¡Oh! Me ha quemado, hijo de cerdo Ahora tenemos la mitad de ataque, tío Pues cuidado, eh, que todavía Todavía ni le mato, ya verás Lengüetazo, escaldar Es más rápido, tío este Sigin me está reventando al equipo, tío ¿Por qué los... ¿Por qué un Pokémon me mata al equipo entero, tío? ¿Por qué? De verdad, me gustaría saberlo, en serio Vale, vale, vale, ya está Ya está, Adrenito suba al 20, bien Adrenito, tronco Bien, quiero evolucionarte hoy, tío Quiero evolucionarte hoy, así que haz el favor Haz el favor Ay, qué trauma, eh Qué fucking trauma, tío A ver, por aquí A ver, otro, otro, otro Dodrío, tío Espérate, combate doble ¿Quién tenemos el primero? A Virenito. Ríete, Tommy quemado, Albi dormido Cloister, como está Cloister Vamos a ir uno a uno, ¿eh? no quiero problemas Mira un Meowth, pues prefiero a Cloister Que a Miau desde luego Es un Meowth normal, no un Meowth de Alola Pero bueno A ver, ¿qué tienes tú compañero? Algo fácil, tío, algo fácil Algo fácil Ornitólogo Genaro Había leído Genjaro, tío Jigglypuff, vale, vale Te lo compro, te lo compro Adrienito, Yo creo que tú puedes con él Así no tenemos que sacar a ni a Albi, ni a Tommy Ni a la madre del topo Nivel 17 Megaota, que me dé al menos la mitad de la vida ¡Vamos! ¡Un PS! Recuperamos vida, recuperamos, si no toda La mitad de eso ¿Toda? ¿Si o no, toda? ¿Puede ser? Látigo cepa, me la pela Me quita nada, me quita nada Vamos con Sigorrayo y ya está, ¿no? Este Jigglypuff, este Jigglypuff, perfecto. Perfecto. Ha sido neutro. Debe ser tipo agua. Tipo agua o tipo roca. Es que puede ser tantas cosas, tío. Esto de no saber los tipos me mata, eh. Al menos vamos descubriendo poco a poco, pero... Uf. A ver, chica, ¿tú puedes, puedo evitarte? Oh, sí, me lo puedo evitar, perfecto. Vale, pues vamos a curar. Vamos a curar que estamos jodidos de cojones. Ahí está la tía que nos da el Squirtle, pero no podemos cogerlo porque ya sabéis que no tenemos... No tenemos suficientes Pokémon capturados. Creo que hay que capturar 50 o así, o 60 o 70 o algo así, tío. Y tenemos 30 o... no sé. Algún día me dedicaré a capturar para levelear porque va a hacer falta, en algún momento va a hacer falta. Y luego podremos conseguir esos Pokémon que tenemos que conseguir, desde luego. De hecho, es que hay, hay que cogerlos. Hay que cogerlos por huevos. A ver, pues vamos a... ¿Vamos a luchar con la tía esa? Yo creo que sí. Así le veleamos un poco más a Adrenito. Pero vamos ya confiantes. ¿no? Ya con el equipo curado ya es otra cosa. ¿Quieres jugar conmigo? Muy bien, que así sea. Vamos a ello, chicos. Tercer combate del día de hoy. Que sea fácil, tío. poco fácil. Un capítulo tranquilo, tío. El de ayer fue tranquilo. Más o menos. Un Mega Guiara, a los rojos. No sé. Pero hoy podría ser tranquilo también. Un Pokémon que es Omastar. Oh o más tarde, O bueno O oh, más te lo compro también, venga. O más tarde te lo compro también, Adrienito, a ver, hermano. Mega ¿no? Es, la, es nuestra. Voy a hacer reducción por si acaso, ¿eh? Que no me fío un pelo. Reducción, danza pétalo, verás tú, verás tú, verás tú. La puta mitad de la vida, tío. No me fío, ¿eh? Danza pétalo, tío. Voy a hacer megagotar Porque me quita la mitad Soy más rápido uh, uy, uy, uy, ¡Uy! lo falla! Uh, vámonos, agotar Le quita poco Le quita muy poco Pero al menos sé que aguantamos un danza pétalo, Así que está bien Vamos a hacer psicorrayo A ver cuánto le quita Doble ataque, lo evitamos, lo evitamos Lo evitamos, reducción es la pene Reducción es la leche, tío Golpe crítico, y le confunde The luck is here, bitch The luck is here Perfecto Lanzarrocas Algo tiene que ser fuerte Contra este Aumastar Vamos No me fastidies Se golpea Se golpea Claro que sí Lanzarrocas Ahí estamos Y este es muy eficaz Bien Bien Golpe crítico también Golpe crítico Dos golpes críticos seguidos Pero ¿Qué te pasa? Denito! Eres Dios Eres un Dios Está confuso Se golpea otra vez Pero bueno Pero bueno hermano. Vale, no falla Bueno, ya está Ya está Se acabó <risa> Se acabó la suerte, Mega Agotar Vamos, golpeate otra vez y ya sería epiquísimo Ya sería epiquísimo, no, doble ataque, cuidado, eh Cuidado, no me envenenes No me envenenes, uno, dos Ya está, ya está, vale Vale, perfecto, Mega Agotar Y no le matamos, nos queda un golpe más Un golpe más Y podemos contra este Omastar que nos va a dar Bastante experiencia, chicos Bastante, bastante experiencia, Mega Agotar otra vez Está confuso, está confuso, se golpea, se golpea, se golpea, se golpea, se golpea Y va a estar debilitado, claro que sí pa, pa, pa, pa, pa, pa. Adrenito es un crack, es un dios, es un puto maestro Es increíble, pedazo combate de Adrenito, ha sido brutal, eh Vaya combate, tío, vaya combate, voy a culpar otra vez Porque Adrenito, es que necesitamos un gloom, tío, con un gloom yo sería feliz yo sería feliz, te lo juro, o sea, un Gloom ya me daría la seguridad necesaria para usarle tranquilamente Pero es que Odish es tan... tan poca cosa, tío, es tan pequeñito Que me da... me, me, me da repeluco También Magnemite me da repeluco, pero Magnemite al menos... no sé, es, es... No sé, me da la sensación de ser más fuerte, tío, que Odish Es como... no sé, no sé, es, es psicológico, la verdad, porque tampoco es que sea mucho más fuerte Pero bueno, vamos al barco, ¿no? Yo creo, podemos ir al barco y, y ver qué pasa Ver, ver, ver si, si podemos luchar contra esa gente de ahí. Que, que a todo esto es gente fuerte, ¿vale? En el barco van a estar. De hecho, hay un combate contra el rival. No, no me acordaba de esto, pero hay un combate contra el rival. Bienvenido al SS Anne. ¿Me permite ver su ticket? Claro que sí. Le has mostrado el ticket del barco. Perfecto, adelante. Puedes subir a bordo del SS Anne. Oh, espera. ¿Qué pasa? Estás de enhorabuena. Resulta que es usted nuestro viajero número 100 de hoy. Su travesía viene con premio. Con este conjunto... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es cierto! El conjunto marinero... ¡Marinero! ¡Marinero! Vamos al barco ya. Creo que aquí estaba el rival, ¿no? ¿Me suena? ¿Por aquí? No. No. Vale. No sé. Me sonaba que estaba el rival por aquí, pero se ve que no. ¡Cacho barco! eh. <risas> ¡Cacho de barco, chaval, Flipas. Vale. ¡S.S. Anne! ¡Ah, sí! Vale, estaba aquí, claro. Hola, Eco, me alegro de verte. ¿Qué pasa? Compitrueno. Copyright. Muchas gracias por el pase. Este barco es enorme y hay entrenadores por todos lados. Mira, el, está ahí el Getty. El azul, perdón. Azul, azul, ¿vale? Azul. Vaya, vaya, qué sorpresa. Presión, Eco y Copy. No esperaba veros por aquí. Ah, hola, azul. ¿Qué? ¿De crucero? Que va, estoy aquí porque me invitaron a una fiesta, pero creo que me voy a ir ya. Ya acabo de pasar por ahí, me he piplao siete copas y estoy ya piripi. Nos han dado unos cuatro regalos por asistir, pero no necesito tantos, así que tomad. ¿Galleta Yantra? ¿Quién da unas galletas de regalo en una fiesta, hermanos? Lo guardamos en el botiquín. No me acuerdo que hacía eso. Por cierto, antes de irme, me enteré de, que, de, de algo muy interesante en la fiesta. ¿Habéis oído hablar de Team Rocket? Oh, sí. Me he enfrentado a ellos alguna vez. ¿Qué? ¿En serio? Menudas agallas tiene, chico. Bueno, a lo que iba. Son una organización muy peligrosa que utiliza a los Pokémon para sus propios fines económicos. Pienso indagar un poco en el tema para ver qué es lo que se trae entre manos realmente. Andaos con mucho cuidado. Yeah, baby. Hasta luego, compañero. Mírale, qué flow, qué nigga, qué bits, qué flow, qué nigga, baby <ríe> Se me va la puta cabeza A ver tú Así que Team Rocket, eh La próxima vez que te enfrentes a ellos avísame Y le damos hago merecido juntos Vale, compañero A ver, por aquí, en algún lado de estos Estaba... Hola, ¿tú quieres combatir? Hola Ah, vale, está la que nos cura Vale, vale, vale Digo, en algún lado de estos estaba el camarote donde nos pueden curar Así que guay, bien saberlo Bien saberlo, vale Vamos a ver Aquí Hay combate Hola Quiero luchar contra todo el mundo Hola señor Oye tú, impertinente, ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Pues, pues porque soy aquí El dios del barco, tío ¿Qué pasa? Minuto 15 de vídeo Perfecto, perfecto Hoy conseguimos evolucionar A Genit. Yo, yo creo que hoy podemos, chicos Chica de Metrio <risa> Chica Demetrio, Te desafía a un Pokémon Que es Arbok Uy. Ojo, eh Ojo con mi primo el cojo ¿Qué Arbok me da miedo Vamos a ver, es Shiny Es bonito, es bonito el Shiny ¿Nivel 20? ¿Nivel 20? ¿Pero esto qué es? Psicorrayo Vamos a ver, ¿soy más rápido que este Arbok? ¿En serio? Madre mía, ahí es psicorrayo Sexy, le quita. Uy, le quita, le quita, le quita Teletransport, muy bien Muy bien Arbok, la verdad Te ha salido de puto lujo, eh Vamos con mega agotar a ver si es muy eficaz por alguna suerte Buena, buena ¡Oh! Pa, pa, pa, pa, pa, ¡Oh! ¡Claro que sí! Teletransporte, sí, sí, tú. Tú sigues. Tú sigues con teletransporte, tranquilo, tranquilo. Si sí, aquí está todo. Restaurar todo. restaurar todo. ¿Será cerda? ¿Será cerda? Me cago en su vida. Restaurar todo, tío. Que yo no tengo restaurar todo. Estamos a nivel 20. ¿Pero qué me estás hablando, tía? ¿Qué me estás hablando? A ver, vamos con Psicorrayo. Porque otro, otro me va a agotar. No le va a. Golpe. Oh, mamá. Oh, mamá. ¿Ahora ha sido más rápido que yo? Golpe crítico. Es un dios. Ayanito es un dios, tío. Es un puto dios. Vale, golpe, golpe. Tommy lo aguanta, ¿no? Perdón, Albi. Golpe, tío. Sería tiene que confundir. Por favor, dos golpes solo. Que se confunda ahora, por favor. Por favor, que se confunda. Que se confunda. Vamos. Vamos, confúndete, golpe, golpe, aguántalo bien, Albi. Lo aguanta bien, vale, aguantamos. Se confunde. <risas> lo siento, Arbok, amigo mío, lo siento. Estás más que debilitado. Terremoto y Arbok. Lo siento, amigo. Te queríamos. Te queríamos un placer. Muy eficaz también. A ver, le hemos hecho Mega Otar, muy eficaz. Terremoto, muy eficaz. Debe ser tipo roca. Tipo roca, ¿no? Comparten debilidades. Ya sabéis. Perfecto, tres Pokéballs. Vale, pues Adrenito sigue sin subir de nivel, ¿eh? Minuto 17. ¿Se nos va a atascar un poco o qué? A ver, cúrame, señora. Que no quiero problemas. Que ya un, un puto Arbok nivel 20 nos ha puesto contra las cuerdas, tío. Mañana, para mañana seguramente me toque levelear. Me toque luchar contra algunos contra de aquí o algo, tío. Porque no me va a dar tiempo a hacer más. Mañana lucharemos contra el rival, ¿eh? Y no. Eso sí que va a ser... Eso sí que va a ser acojonante Hola, hola No hay mayor placer que salir de crucero y encima pasarse todo el día descansando en la cama Y ya está Vale Pues ok ¿Alguien quiere luchar? Por favor Por aquí Hola ¿Piso de abajo? No sabía que había piso de abajo aquí Hola ¿Estos son combates también? Hola Señor Mi compañero Pokémon macho que es súper fuerte Puede mover cualquier roca como si nada por grande que sea Y ya está no hay combates, tío Yo estoy investigando el puto barco entero, ¿sabes? Solo para poder evolucionar a, a Adrienito Hola Vale Los marineros en los combates nos sentimos como pez en el agua Vamos a ello, chicos Último combate del día a priori eh, Salvo que no evolucione, que me sorprendería Señor Adrienito, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Surprise Medium Leonardo, un Pokémon Dragoner Vale, cuidado, eh Cuidado que es Dragoner Sabemos quién es Dragoner Sabemos quién es Dragoner. No tenemos nada tipo veneno, ¿verdad? Me parece que no Vale, queda poco Más o menos poco A ver, nada de esto es bueno Contra Dragoner, ¿eh? Qué bueno saberse el tipo de un Pokémon, tío qué gusto, qué gusto estoy, tío A ver, lengüetazo puede estar bien, ¿eh? Vamos con Tommy Pero es que tiene terremoto Puede tener terremoto, ¿eh? Poco se habla de esto poco se habla de esto A ver, a ver, a ver, dragón A ver, dragón Látigo cepa Látigo cepa Pero es el mío El mío no tiene látigo cepa Voy a hacer lengüetazo A pesar de que me ha quitado bastante vida, eh Lengüetazo Vamos a ello Vamos Neblina ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Neblina, ¿para qué? Ahí está el lengüetazo Le quita, le quita, le quita Paralízalo No, tío Otro Otro, a ver si le paralizamos Látigo cepa No me mates No me mates No me mates ¡Dos peces! Perfecto Lengüetazo, paralízalo ¡Paralízalo! No. Vale. Pues yo creo que lo mejor aquí es un Dragoner contra Dragoner, ¿eh? Ese látigo de cepa me va a hacer nada. Nada en absoluto. Y un terremoto puede que... Puede que a Albi... A ese Albi, quiero decir. A ese Dragoner puede que le haga daño. A ver. Látigo de cepa. Bien. Bien. Látigo de cepa. Bien. Látigo de cepa. Bien. Nivel... Esto es un puto... Un puto espejo. Nivel 20, nivel 20. Látigo cepa, no tiene nada más que látigo cepa Vamos allá Vamos allá, terremoto, es más rápido que yo, eh, eso sí Ahí está, le quita bastante, le quita bastante Otro terremoto Y lo siento mucho, Dragoner, yo te quiero Tú me quieres, pero látigo cepa no me vas a matar Y yo a ti, sí, vale Vamos, Adrenito, tú puedes, hijo mío Sube de nivel, sube de nivel Vamos, dame mucha experiencia Dragoner, mucha, mucha 245, vamos No, casi un nivel más. Va, otro combate, otro combate, aunque acabemos más tarde. Trampas rocas, tío. ¿Por qué trampas rocas? Bueno, voy a quitar destructor, que es basura. Pero bueno, trampas rocas, tío. ¿Solo aprenden ataque support? ¿Solo aprenden ataque support, tío? Venga, va, último combate, tío. Minuto 20, da igual, da igual. Otro más y tiene que subir de nivel. Tío, venga. Espérate, espérate, que estamos, estamos con la vida a medias, eh. Uf. Nah, da igual, da igual Vamos a luchar contra este tío Venga, me gusta la gente activa, como tú, claro que sí Porque la gente activa, molamos Vamos allá, chicos, que sea fácil Por favor, me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado en el último minuto de vídeo, no quiero sorpresas Vamos allá Chica dan dos, po dos Pokémon Electabus. uff Ay, ay, ay Ay, ay, que la hemos, la hemos jugado Nos la hemos jugado Y creo que la hemos cagado, chicos Creo que la hemos cagado Vamos a ver, ¿cuánta vida tienes? Adrenito Toda Toda la vida Reducción ¿Soy más rápido? No, pantalla de humo Bueno, pantalla de humo no me preocupa mucho Pero Pero ojo, eh Ojo este Electabus Vamos a hacer Psicorayo A ver si le confundimos Ahí está Confusión, lo falla Rayo. no lo falla Está, confúndele Es poco eficaz Neutro, poco eficaz Voy a hacerme agotar, a ver. A ver, doble equipo. Madre mía. vamos a, Me va a pagar con la misma moneda, eh. Este Lectabus. Este puto Lectabus va a hacer que me dure el capítulo 10 años. Vale, me va a agotar bien. Me va a agotar mejor. Me va a agotar mejor. Lo que pasa es que... Voy a hacer reducción otra vez, por si acaso, tío. Fuerza. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Adrianito. Vale. Vale, reducción, venga. Vamos allá. Vamos allá, vamos ahora con Mega Gotar. Recuperamos vida. Vamos, vamos, pantalla, lo falla. Mega Gotar, no lo falla. Ahí está. Bien, este Electabus puede morir. Si no fallamos ataques, este Electabus puede morir. Vamos a ello, chicos. Y sube de nivel. Y evoluciona. Lo cual sería el pene máximo. Vamos, confusión, lo falla. Mega Gotar, no lo falla. Es que es un dios. Es que, es que es un dios. Nuestro dios va a evolucionar, tío. Nuestro dios va a evolucionar hoy. Y lo tenemos claro. Lo tenemos claro, claro que sí. Otro mega agotar Y el Ectabus Confusión lo falla Mega agotar No lo falla Vamos a ello pimpa no tengas, no tengas Restaurar todo Que te mato tío Como tenga restaurar todo lo, La mato Te lo juro eh Te lo juro eh Te lo juro Lanzarrocas Lanzarrocas No lo tiene Doble equipo Lo voy a fallar tío Lo voy a fallar por, por retrasado Por retrasado Voy a fallar el ataque Ya verás Fuck Mega agotar No lo falles No lo falles Fuerza Lo falla Lo, lo falla Psychorrayo lo mata, eh. Vamos. Vamos, doble equipo. Mm. Evasión al máximo, eh. Evasión al máximo. Evasión al máximo. Psychorrayo lo golpea y ahora sí. Lo siento, Ectabus. Al carrer. Vamos. Primero, debilitado. Queda uno. Queda uno. Que sea fácil. Que sea fácil, por favor. Que sea fácil. Nivel 21. Vamos, que no he curado. Que no he curado. Vamos a ello. Vamos a Drenito. Eres Dios. Eres Dios. Eres Dios. Quiere aprender látigo cepa. Ni de coña. Ni de coña, ¿eh? no me va a agotar Ni de flowers Vale Que ¿Te viene Tentacruel Voy a seguir, eh Pero porque tengo la evasión La evasión súper baja Y nos renta Tentacruel, tío Todo de evoluciones Psicorrayo, vamos Vamos Paz mental Paz mental, tú Mucho cuidado, eh Mucho cuidado con esto Psicorrayo Dale bien Dale, dale un buen golpazo Vamos allá esa es muy eficaz Vamos, muy eficaz Pero le quita poquísimo, tío O sea, paz mental Paz mental, tío Confúndele Ventisca Ventisca Menos mal Menos mal que tenemos la evasión súper subida, tío Psico Rayo otra vez Paz mental Va a ir subiéndose la, la, la defensa especial Pero podemos, ¿eh? Minuto 25 de vídeo, chicos Joder Lo que me está costando es ir retrasado, la verdad No tiene que haber hecho este combate Pero bueno Teníamos que evolucionar a este Pokémon, ¿vale? Teníamos que hacerlo Seguimos ahí, que se confunda, tío, que se confunda, vamos Ventisca lo falla, tío Lo falla, ¡ah! Esa pantalla de humo nos ha dolido ahí, ¿eh? Esa pantalla de humo la hemos notado ahí, restricción ¡Ay, ay! Vale, poco, poco, poco, poco, poco ¡Poco! ¡Poco, poco psico rayo! Perfecto, es que restricción es, es, es físico Pero como me da un Mentisca, Podemos fliparlo, ¿eh? Como me da un Mentisca, podemos fliparlo Psico rayo Vamos, confúndelo, confúndelo Un crítico, un crítico sería Un crítico sería la pena Vamos, vamos, restricción, vale, vale Vale, restricción Menos mal el, el, el, la, la reducción, tío Menos mal, Psicorrayo, vamos Vamos, restricción, lo falla Psicorrayo, no lo falla y debería morir Vamos, vamos, vamos Claro que sí, grande nuestro Dios Evoluciona ahora Evoluciona ahora, claro que sí, joder Claro que sí, joder Uh, lo que nos ha costado este combate, tío El último, soy retrasado Soy retrasado cómo me la he jugado Adrenito, evoluciona nuestro dios de la serie Y aquí vamos a dejar el episodio de hoy En cuanto evolucione, chicos, claro que sí Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa Primera evolución Míralo, qué guapo Pero qué guapo, Gloom, compañero Ahí está ¿Aprenderá algún ataque? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no Una pena, Adrenito Gloom, mismo tipo, ¿no? No cambia el tipo ni nada Eléctrico lucha, exacto Exactamente igual, perfecto Pues nada chicos, lo dejamos por aquí rápidamente Mañana cojamos los objetos y terminamos el barco Nos vemos aquí chicos, mañana a la misma hora Como siempre, a las 6 de la tarde, dejad un super like de compitir uno, Como digo siempre, apretad ese botón Como si lo vieron mañana y nos vemos mañana Chao, chao